Ay, se me ACN. olvidó que tengo que hacer a Protocol, secure, security and no. no, no, no. I don't remember verdad. Bueno, en español es antígeno prostático específico, no ese no. <risa> este tocó el de doctor también. Pues yo iba muy emocionado, pero me sacaron sangre para eso. Digo, mira, esto va a tocar contigo. Se le allá la sangre. Sí, dijeron, no, no, no, joven, es con sangre. No, pero a ver, ¿dónde está? ¿Dónde dice, no? ¡Mita me este... ¿Dónde está? támido de doctor. Un dedo al año no hace daño. Como decían, ¿Cómo decían los, los de estos de burla. Sino sí, algo así. El costeño, ¿no? Te lo metas chingada, madre. <risa> oh, bueno. bueno, ya está grabando esta madre. <risa> Se sube todo sí. <risa> Los bloopers. El previos de cámaras. <risa> ataque nuclear. Preocupa aviso. Preocupa aviso? aviso. Aviso de ataque nuclear a Nueva York. Nueva York se prepara para la guerra. War. Bueno, vamos, vamos le dando. ¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a este, su programa, La Voz del Pueblo MX. En esta ocasión, la versión de La Voz de la Galaxia. Estamos por aquí saludando con mucho gusto al reconvaleciente Néstor Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo sigues, amigo? Ya mejor, ya mejor, fue una pasada. Bueno, en realidad fue algo que... Una operación, una cirugía ambulatoria de una onda ahí que tuve que realizarme, pero fue algo que dijeras de la noche a la mañana, no. El IMSS tiene muy, muy certero entre sus creencias y entre sus bases y las definiciones del servicio, que el tiempo lo cura todo. Y yo <risa> empecé esta onda de ir a revisarme, ir con el médico, preguntar qué está pasando, oiga, siento esto, siento lo otro. nada es porque usted está gordo. Señora, eso ya lo sé. O sea, ya lo sé. Vamos, no necesito que me lo vuelva a decir y sé que de, comiendo calorías menos de las que consumo se, se arregla. A mí me duele otra cosa, me duele por acá y tengo esto y siento así. ah Luego vemos, con consultas con el médico familiar fueron como seis en el 2019, así, ah, 2019, a finales de 2019. Cuando fui le dije, oiga, de plano esto ya es insoportable Me está, sa me está saliendo sangre Me duele eh, eh, Nada, este, a ver, lo vamos a mandar con un especialista Vaya ahí a la ventanilla No sé qué, y ahí le dicen Tardaron casi tres meses Para la cita de, con el especialista y Ahí voy con el especialista A ver, ya el especialista Revisa Si sí neces sí necesita, o sea, si sí puede vivir Todavía no le, le va a doler un poco Póngase una pomada, si sí ya sabe, y se le quita no pasa nada. Bueno, está bien. Ahí voy. Y otra vez, y, y, y me regresaba, ¿no? Me volvía. Bueno, ¿y qué tiene? Pero ¿por qué? No le pasa nada. Y cada mes me estaban dando cita con el especialista. No sé si porque este cuate tenía como la visión de que, yendo, yendo, yendo a cada rato, se me iba a quitar todo el 2020. Llegó el 2020 y creo que fueron como cuatro, como... Cuatro citas más o menos con el especialista por lo espaciado que eran una entre y otra, casi cada tres meses. Y ya me dijo, no, ¿sabes qué? Si vas a cirugía, te voy a programar, te voy a mandar a que te hagan los estudios. Electrocardiograma, análisis de sangre, bla, bla, bla, montón de cosas para finales del 2020. 2020. Y en 2020 dije, bueno, está bien, yo dije, ya tengo todos los estudios. Ahí voy en 2021. Oiga, ya están los estudios. Sí, este luego vemos y luego vemos y así se fue todo el 2021 hasta uh -huh. noviembre que otra vez me dijeron sabe que esto vuelvas a hacer los estudios pero ahora sí vaya al hospital de especialidades de aquí de Cancún que es un tercer nivel muy bueno o sea cuando en el IMSS ya pasas del primer piso ya tienes mayor posibilidad de sobrevivir si uh -huh. no pasas de las urgencias o del médico familiar realmente es horrible porque no es cosa de la 4T no voy a defender a la 4T pero el IMSS está saturado desde hace 20 años, desde hace 20 años el IMS no da una para sí mismo y todos sabemos que es por la corrupción del sindicato y la podredumbre que tienen en el sindicato y la forma de contratar a los médicos en la primera línea, ¿no? El consultorio, la medicina familiar, los urgencia. bueno, al final de cuentas pasé, me citan el primero de enero del 2022, o sea, chécate el tiempo que pasó, para la, la cirugía ambulatoria a las 7 de la mañana en ayunas, etcétera, etcétera. Llego el primero de enero y me cancelan la cita, me cancelan la cirugía. Ya no pude pasar, ¿no? ¿Y para cuándo? No sabemos. Oiga, pero necesito este, esta cosa, ya me dijeron. Traigo el electrocardiograma, traigo los análisis. Para luego le llamamos. Y yo dije, bueno, pues qué, ¿cuánto puede ser, no? Tres meses. Me empecé a perder la esperanza y dije, bueno, ya no me van a llamar. Y el día... 4, 5 de julio del 2022 me llaman. ¿Es usted nuestro Velázquez? Sí, soy Néstor. Le llamo de la unidad de medicina porque le vamos a aplicar su cita el día de mañana. Su cirugía está programada para mañana a las 7 de la mañana. Pero así. O sea, oiga, pero tengo trabajo, <risa> no he programado nada, estaba yo preparado hace 6... ¿Es mañana o nunca? Así lo <risa> dije. No manches. Dije, bueno, está bien, pues voy mañana. ¿Qué hay que llevar todos sus análisis y todo lo que se hizo... Y todavía tiene como el descaro de decir recientemente Recientemente han pasado seis meses Y en seis meses, ah, no se preocupe, tráigalo Llevo los análisis Pero tiene que venir hoy a las 3 de la tarde Fíjate, me llamaron a las dos de la tarde A como está media hora Cancún aquí Que si ha sido el DF no llego O sea, pero me, me llaman a las dos de la tarde Y que para la prueba COVID me, Y digo, bueno, o sea, llego al hospital Prueba COVID, todo en 20, 25 minutos Súper rápido y a las 7 de la mañana cirugía. ¡Uf! Pues ya pasó. Lo único que recuerdo es la anestesia, que es creo que lo más que he dormido totalmente inconsciente en 20 años o 30 años. Porque el insomnio que me cargo es una cosa horrible que no he podido lograr superar. Pero lo logré. O sea, ya en ese momento dormí como nunca. Y ahorita ya estoy en recuperación una semana después. Por eso Ajá. la voz del pueblo no se grabó la semana pasada, porque estaba yo ahí todavía... En reconvalescencia severa, o sea, traigo el dolorcillo por acá, la hernia y me duele y no sé qué, pero ya, afortunadamente ya estamos todos aquí en La Voz del Pueblo, bueno, Francesco y yo, <ríe> para ¿Y todos de nuevo, de regresar ahí. aquí al, a la grabación de los podcasts, excepto la semana pasada, porque como cada semana estamos aquí, excepto la semana pasada, así que bienvenidos a esta edición y el día de hoy tenemos un ganador, ya llegó el correo del ganador Francisco lo va a anunciar en el, en el transcurso del programa, no se lo pierdan, ya tenemos al ganador que nos contestó, número uno, XHT Web es una cadena de medios digitales de comunicación y de entretenimiento, número dos, los productos de Grupo Kerkimsa son el gel antibacterial Exacto. y líquido sanitizante, entre otros servicios, este cuate superestudió el ganador, superestudió todo lo que hace Grupo Kerkimsa y casi casi nos mandó una tesis de lo que hace Grupo Kerkimsa. Nuestro cliente, Grupo Kerkrimza, va a estar súper feliz con toda esta onda y todo lo que logramos. Así que esto también es importante para usted que nos está viendo, si se quiere anunciar con nosotros. Mire, van a subir sus visitas aquí. Número tres. Bueno, a final de cuentas, todas sí. las preguntas las respondió este cuate. Como dijimos, le estudió, vio los videos, se suscribió a todas las redes sociales y hoy anunciamos al ganador. Ah, fíjate, hoy, hoy, hoy, hoy se anuncia el ganador. De la tarjeta de 500 pesos de software, de, software, de Amazon, o ¿de qué era? ¿De qué nos pidió? No recuerdo, creo que sí es de Amazon, ¿verdad? Lo que pidió. Amazon. Amazon. Y se le pasó el Amazon regalo. Day Prime Day de ayer y entiendo. Sí, entonces ya saben, ahí viene la próxima dinámica. Yo creo que en los próximos tres videos vamos a estar haciendo una nueva dinámica para que se suscriban porque vamos a tener ganadores en las próximas dinámicas. Vienen por lo menos tres pongan mucha atención ahí porque vienen por lo menos tres dinámicas en las que todo el mundo va a poder ganarse una tarjetota de 500 pesos de Google Play para que nos vean en Google Google Premium, en YouTube Premium, sin anuncios para que si no quieren Google, Google Play de Xbox, de Nintendo no, unos mesecitos de Disney Plus o de Netflix, ¿por qué no? unos mesecitos de Disney Plus o de Netflix, se van a poder ganar aquí una tarjetota, así que suscríbanse y vamos al tema del día de hoy que en verdad está muy emocionante lo que estamos viviendo en esta época. Es algo que pues ya es el antes y el después de esta época que estamos viendo el día de hoy. Sí, adem además de, de la visita de estos ovnis que ya está por aquí el video. De, están en, con nosotros en la noche de los ovnis ahí en Tijuana. Pues el día de hoy ya llegó ese plazo que exponíamos en las primeras Emisiones de la voz de la galaxia Y es más ni menos que Estas imágenes que ya están por todo el internet Que nos viene a traer Este telescopio carísimo De París, llamado el James Webb Está por aquí Biden ya nos, nos Presumió la primera eh, Esta fue una, una Un cúmulo de galaxias Que realmente ya se tenía Una estimación con el Hubble Que bueno Si me dejas hacer un, un paréntesis aquí yo también recuerdo las fotos del Hubble en bastante definición y ahora que las comparan con el, las de web, como que sí les bajaron la, la calidad para que sí resalte la otra, pero digo, a lo mejor fue percepción mía, pero yo sí las recuerdo así como también bastante nítidas, retocadas, redibujadas o como quieras llamarle, pero creo que sí, ahorita las que muestran, yo creo que están a la calidad que las que mandaba el Hubble. Obviamente con el rango de visión que tiene Webb, pues van a aparecer muchas más estrellas, galaxias y lo que está de fondo brillando. Casi, según los datos, a 13 mil millones, billones de años luz de distancia. Se puede decir que es el pasado profundo del espacio, el cual se está mostrando. Ya se viene por ahí también... Algunas actualizaciones en este mes y en, la, en el que sigue en agosto de algunas observaciones que incluso al día de hoy creo que se dio la noticia de que encontró agua en la superficie de un planeta que está pues estudiando. Es muy emocionante, Néstor, ya está aquí. Qué bueno que le podemos platicar los dos. La vida va a muchos giros, ya tuvimos COVID, han pasado miles de cosas. Eh, Putin se quiso poner nuclear. Todavía sigue la guerra en Ucrania. Ahora también se viene una amenaza, o bueno, un simulacro en New York, que vamos a hablar más adelante. No se lo pierdan. Y bueno, ya están aquí las imágenes. ¿Ya las disfrutaste, en eso ¿Ya las pudiste ver todas? Sí, ya las estuve viendo. Es una cosa impresionante lo que estamos viendo, sobre todo porque estamos hablando de un cambio generacional. No sé si esté correctamente la frase de cambio generacional. Hablando de telescopios en el espacio O bueno, ya en la parte externa de la atmósfera de la Tierra Donde se supone que ya no hay contaminación lumínica Ni tampoco hay contaminación que se vea tierroso y cosas así Entonces, como bien dices, Hubble ya tenía una, un rango importante de visión Sin embargo, tenían que retocarle algunas imágenes ¿Por qué? Porque las imágenes, como lo hemos dicho aquí un montón de veces Llegan a interpretación de otros equipos es lo que hace Hubble, toma un montón de imágenes, tu, tu, tu, tu, tu, genera un mosaico y después son renderizadas por computadoras mucho más potentes de lo que Hubble tiene. Hubble allá arriba toma las imágenes y vamos a poner un ejemplo. Las toma con un celular, digamos, de hace 10 años, imágenes pequeñas, pixeladas, que al momento de ampliarlas se puede perder algo de información. Y yo creo por eso nos da la percepción en el cambio de imagen que tenemos hoy en día, en el que vemos mucho más nítidas las imágenes de James Webb. Y no porque Hubble haya hecho una mala, una mala, como diríamos, un mal proceso de las imágenes. Interpretación. Es muy sí. mal el trabajo de generar todas estas imágenes. Estamos hablando que, es, que son 20 años de diferencia, no más, ¿no? Como 40 más, años de diferencia casi. entre un telescopio y otro. El proceso de imágenes, eh, la forma en la que capturan el rango óptico y de percepción de radio de información y de radio de luz visible que trae James Webb es mucho más amplio que lo que Hubble podía haber hecho en 1989, en 1990. Aparte de su de que Hubble tuvo un problema ahí con los, eh, los espejos mal alineados este ese tipo de cosas, bueno, a final de cuentas, digamos que es como cuando primero tienes una computadora de una, de, un, de, de una capacidad limitada y luego pasas a otra un poco mayor, entonces dices, ¡ay, qué diferencia! No porque la otra no te haya servido, sino porque ahora esta tiene un poquito más de potencial. Incluso muchas veces compras una computadora más grande y ni siquiera la explotas al 100%. Ahora lo que está pasando con Hubble y estas imágenes del de espacio profundo es algo, digamos... No es inédito porque con Hubble pasó lo mismo, con Hubble eh, también fue un cambio generacional de la forma en la que se veía el espacio antes, desde la Tierra, todo lo que se anunció que iba a ser el primer telescopio espacial, que iba a ser este, imágenes mucho más claras de lo que se obtenían desde la Tierra, y entonces ese proceso pues ya, ya lo habíamos vivido, y con James Webb ahora en el espacio y que ya tenga este acceso a todo, a un espectro más amplio de la luz visible y de la luz infrarroja o ultravioleta y que pueda captar mucho más detalle, pues eso realmente dices, en este momento ya es mejor, James Webb, Es acorde a nuestra época porque es una, es una actualización y un cambio generacional ya de la, de la tecnología. Incluso la tecnología que recibe aquí en, aquí en la Tierra, y ve, James Webb envía sus imágenes, como dijimos, hace un pequeño mosaico tu, tu, tu, tu, de todas las imágenes que capta allá afuera, las envía a la tierra y en la tierra se hacen los renders y toda, se acomodan las imágenes para que, pues ahora sí que nosotros a, a pie de en la calle podamos entender lo que estamos viendo, porque si, si desde cierto punto de vista solo vemos estos espectros dibujados, infrarrojos, ultravioletas, no, no veríamos nada más que cosillas ahí medio raras y tintes, entonces no tendría mucho sentido que nosotros viéramos eso, pero cuando ya pasa al, a lo bonito, que digamos que es la divulgación científica, que es donde ya es una imagen más digerible, estaba yo viendo esta nebulosa que mal llaman el ojo de Dios cómo se ve el nivel de detalle ahora con James Webb y dices ¿cuál ojo de Dios? son dos estrellas es un sistema binario de estrellas que está girando una contra una alrededor de la otra y uh -huh. la otra está por colapsar. Entonces, si, si bien es cierto, como hemos dicho... Están en antes, la danza ¿no? de la muerte, ¿no? Le llaman Ajá, ya. la danza de la muerte de dos estrellas. Y si bien hemos dicho aquí en La Voz del Pueblo, es información que no te va a hacer así de... A ver, ¿tú cómo viste las imágenes? Y te dice el jefe, ah, perfecto, ya, hace el jefe tú. No va a pasar. <ríe> no, es información práctica. Pero es información, es cultura general que a final de cuentas debería de existir. Y así como hablamos del espacio, hablamos de todo esto... En algún momento, pues, esto es importante porque nos sirve para cuestionarlo todo, o sea, y, y al mismo tiempo nos da la certeza de que vemos las imágenes, por ejemplo, de James Webb y dices, madre mía, no se ve nada, o sea, somos una especie en la galaxia ahorita que estamos viendo y estamos atemorizados de que estamos viendo en aquí en Campeche, Tijuana luces voladoras y nos asustamos pero aún así, aunque tenemos la tecnología, no vemos que haya un signo de vida o algo afuera, entonces te pone todavía más raro el asunto ¿qué es lo que hay? porque no sabemos qué es, no sabemos qué es, tenemos la capacidad de ver afuera qué hay en el universo y aún así no se ve nada entonces todavía podemos aún cuestionarnos más ¿cuán grande es la especie humana? dentro de toda esta inmensidad del universo que ahora se ve mucho más bonito, mucho más nítido de esta con este telescopio y podemos incluso filosofar y seguir pensando mucho más que si a este nivel no hay nada en el universo y nosotros estamos en este pequeño puntito azul en la tierra pues tenemos que dejar de hacer tonterías no ahí que el, que contaminar que la basura que el plástico en los océanos porque a final de cuentas es un escaloncito más en la concientización de la humanidad. Yo creo que por ahí va el asunto y que por ahí podríamos empezar a pensar para qué me sirve. Porque típico ves en las redes o sea, <risa> bueno y para qué me sirve que a mí me manden esas imágenes. Pues si yo el América el gol del América. ¿qué? No amigo, <risa> Ponle tantito coco al asunto. Concientízate sobre lo pequeño que es y lo frágil que es nuestro planeta en este momento. Sí el gol del América qué bonito que no sé qué. Va, pues, Está bien. Pero a final de cuentas tienes que tener en la mente que somos tan frágiles tan pequeños que al mismo tiempo podemos observar la grandeza del universo. O sea, digo, no quiero ponerme mucho más filósofo en ese aspecto, pero sí es como tratar de ayudar a la difusión científica que bien creo que le hace falta a la NASA. Porque, ¡ay, vean las imágenes! ¡Qué bonitas las imágenes de James Webb! Bueno, ¿y para qué? ¿O por qué? ¿No? No quiero, ay, es que a mí no me importa el América, que no sé qué, pero a mí no me importa porque de todos modos nos vamos a morir. Sí, claro que sí, desde luego y todos, todos, todos lo vamos a pasar. Pero sin embargo, el futuro y dejamos esta concientización en la mente de las futuras generaciones, imagínate qué más van a lograr si estas generaciones, con todo lo que se nos achaca, que la generación de concreto y que no sé qué, imagínense las próximas generaciones. Eso va a ser una cosa súper eh, emocionante o la expectativa crece un poco más. No sé, ahí más o menos, eh, esa es como la, la conclusión de este tema de James Webb. O sea, estamos esperando mucho más imágenes, sin duda alguna lo va a ver. Van a poder tomar espectros de moléculas de agua en el espacio. El, las imágenes del polvo entre las nebulosas es una cosa increíble porque normalmente decimos, bueno, la materia oscura no se ve que hay, no sé qué. Pero cuando ya le avientan la luz infrarroja, la luz ultravioleta y todo eso de, del telescopio y nos devuelve una imagen visible y comprensible de lo que hay en todo esto, en toda esta oscuridad, de, de verdad que es algo para emocionarse porque no solo es ya ciencia ficción como tal. Si bien es cierto que no es información práctica, el hecho de que exista, que, que se pueda traducir ya de esta forma, es emocionante porque es conocimiento. Y vamos, si, si vamos a, a, a ponernos más estrictos, hablamos de que son cosas tangibles. Digo, ya le encontrarán en algún momento la parte práctica y el uso a toda esta información. Pero por ahora que sepamos que ahí está, que sepamos que sí existe, pues nos da un poquito más como de coco para seguirnos preguntando qué más hay, ¿no? Esa es una parte importantísima de esta era que estamos viviendo, de, est de estos momentos. Incluso, yo tengo una anécdota, no sé si ya la conté aquí con el telescopio Hubble. Eh, que... cuando la maqueta? Ándale, la maqueta. O sea, imagínate a los chamacos que les dejan una maqueta del telescopio. Y de repente dicen, no, pues, ¿cuál telescopio espacial? Y que la gente viva con una venda así del Partido de la América, la que está, ¿cómo se llamaba? La, la familia peluche. La familia peluche. El, todavía hay gente que no sale del chavo del ocho y que vivan con esa venda en el, los ojos. Y que no tengan ni idea que hay un telescopio en el espacio. Me parece tan... No sé la palabra, o sea... O la Yotsirio, ¿no? ¿Cómo se llama la chica que baila? Eso sí ah, lo tengo en el radar. <risa> Ay, ni me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, o sea... No sé. Me, me molesta mucho que las familias tengan más esa información en la mente al hecho de que, por ejemplo, el morro diga, ay, sí, ya me acordé que lo vi en el telescopio James Webb y que hagan esta maqueta y que diga el maestro, ay, sí, qué padre, no sé qué bien, ya, sí, sí, ya sacaría un 10, ¿no? Pero a final de cuentas, ese tipo de conocimiento que podemos tener ahorita, pues es lo importante, ¿no? Que ya no pensemos, eh, eh, que ya no haya como esa intromisión en el pensamiento de las gentes, de la familia. Que puedan pensar así, de, ah, yo supe que había un telescopio en el espacio y yo lo pongo. Por ejemplo, al Wichi, otra, otra, otra anécdota, al Wichi le dejaron la maqueta del sistema solar. Y pues ya sabes, ¿no? El papel cascarón, que no sé qué. Y le digo, ¿por qué no haces un modelo helicoidal del sistema solar? ¿Cómo que el sistema solar? ¿Modelo helicoidal? ¿Qué es eso del modelo helicoidal? Ah, pues es que a diferencia del modelo tradicional en el que se cree que el sistema solar es plano, el, el universo se está moviendo. El sol se está desplazando y en lugar de que los planetas estén en forma de plato, así en las órbitas, el sol se desplaza y la gravedad del sol va jalando a los planetas en forma de una hélice. No manches, les voló la cabeza a los profesores, al profesor de esta materia de ciencias, creo que ciencias naturales, porque hasta me mandó a hablar, ¿no? Muchas felicidades, su niño, este... De el modelo que vino y presentó Pusieron la maqueta en una exposición Digo, ya después terminaron los planetas Ahí volando como pelota de, por todas partes pero, pero a final de cuentas El hecho de que puedan abrir la mente A otras cosas Porque es horrible Y de verdad que se siente una frustración Bueno, no sé Yo, yo sentí una frustración muy, muy rara Porque estábamos en las presentaciones De las maquetas Y una niña le preguntó a su papá Oye, papá, ¿y qué hay abajo del sistema solar? ¡Ay, no sé! ¡Tú cállate! Güey, ¿cómo le respondes eso a una, a una mente que quiere más conocimiento? O sea, no sé. A mí me molesta mucho porque... No sé, hija, vamos a investigarlo. Agarremos un libro, veamos un telescopio, preguntemos. No sé, pregunto. ¿no? Le pregunto al loco este que traía una camisa de Star Wars. Oiga, ¿qué hay abajo del sistema solar? Ah, pues ya podemos decir. No, es que el sistema solar no es que esté... A, a, así sobre arriba, de algo plano abajo. <risa> sí. Que tenga algo abajo No hay nada, o sea, estamos en el espacio y, es, y Estaría difícil espacio. además de Determinar si es que es arriba y qué es abajo ¿no? Exacto Para a, empezar. Arriba, <risa> ¿no Puedes determinar, estoy arriba, estoy abajo Estoy en donde estoy Y vamos, esa, ese nivel De ignorancia Yo creo que es lo que desde cierto punto de vista Facilita A todos estos grupos ridículos de poder Llámese PRI, llámese Morena Llámese lo que sea facilita que te digan que un viejito loco es la esperanza de México... o que los mismos ridículos que nos hicieron tanto daño en el pasado... ahora quieren arreglar lo que la esperanza de México está, está fallando... entonces <risa> es como cerrar mucho el pensamiento... Y, y, y realmente si tantito despejamos la mente, tantito vemos las estrellas... tantito vemos la luna, vemos más allá... yo creo que ayuda mucho a querer abrir más el conocimiento... Y no solo para cosas de ciencia ficción, que si Star Wars... Que no, o sea, eso pues es la parte divertida, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando ya abres el pensamiento así, pues ya cuestionas. Ah, pues sí, luego, ¿qué otra cosa? Y, y conforme... Aquí lo hemos demostrado. Conforme vamos tomando un tema, vamos eh, deshebrando los temas, podemos llegar a, desde lo macro, desde el universo, así hasta por muy volado que suene... Hasta nuestra colonia, aquí en la calle, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por Porque todo eso, por mucho que digamos que no creemos en los horóscopos y que Capricornio y Mercurio retrógrada, nada de eso es verdad. Pero aún así, todo lo que sucede allá afuera, por sencillo que parezca, el día y la noche, repercute en nosotros. O sea, repercute en nuestra conducta, que sea sin frío, que sea calor, y todo eso tiene que ver hacia afuera. Entonces. Sí es muy emocionante, sí es algo que, que, que vi en todos los canales de ciencia, Javier Santaolaya, Aldo, del robot de Platón. Todo la banda que difunde ciencia estaba a, a, a un nivel, digo, verme a mí, ¿no? Prácticamente en, en <risa> éxtasis. En estamos viviendo con James Webb. Sí, esto es una cosa de verdad que para futuras generaciones y para futuro conocimiento y simplemente como... Tener las imágenes, un póster ahí del universo que, Esa imagen creo que ya existía de Hubble Pero ahora se ve más bonita, ¿no? Que lo tengas con ese nivel de detalle en ultra alta definición De verdad que sí te emociona demasiado Sí, de hecho Yo recuerdo haber tenido mis fondos de pantalla con figuras, con las imágenes de Hubble De un montón de nebulosas y de galaxias Y de estrellas y de magallanes y todo lo que quieras ahora pues mucho más ¿no? porque realmente es, es, eh, es la naturaleza misma representada ya a nivel macro ¿no? si tú disfrutas de ver eh, por ejemplo un ramo de flores pues imagínate un ramo de galaxias <risa> así es de, de cautivador para la gente que nos gustan todos esos temas que como tú dices bien lamentablemente hay, hay gente que piensa que eso es ciencia ficción porque a lo mejor su entendimiento, su conocimiento tan vago al respecto, no le da como para pensar que efectivamente existe algo más allá que estar apoyando a la América o que estar escuchando una canción de banda que le chilla a la señora que le puso el cuerno y que se está poniendo bien borracho, ¿no? Más allá de eso existen este tipo de cosas que pues realmente como una civilización que pretende avanzar, eh, de acuerdo al desarrollo que se tiene pues, planteado, básicamente consiste en primero conocer bien nuestro planeta, después eh, pasar a una civilización tipo 3, que es ya conquistar otros planetas de nuestro mismo sistema solar, y si se puede ya en una alteración más funcional de intergaláctica, pues conquistar. Nuevas galaxias o pasar a través ya del espacio-tiempo, usar las estrellas como propulsores, viajar en el tiempo, etcétera, etcétera. Eso, mucha gente al día de hoy creo que lo confunde con ficción, pero realmente muchos de esos estudios que se hacen en observación, por lo menos, son para, uno, comprobar teorías matemáticas y de la física convencional que ya conocemos aquí, en el planeta, como por ejemplo aquello de los agujeros negros, teorizados por el mismo Einstein, por Planck, por el mismo Hawking, todos esos genios que con la matemática pudieron elaborar esos modelos que ahora se están comprobando, muchos de ellos pues va a darnos un pie a, a diseñar artefactos o dispositivos que puedan viajar a través de este mismo espacio-tiempo de alguna manera. Se hablaba por ahí, no sé si escuchaste de, una, de un mexicano que se supone que teorizó ya la nave eh, con propulsión que puede alterar su, el campo de espacio y tiempo alrededor de su, eh, de su estructura y esto hacerlo viajar a través del universo casi como un hoyo de gusano. No tengo el dato exacto, pero voy a tratar de buscárselos y ponérselo aquí para que ustedes lo vean. Esto Bueno, va de lo emocionante y como dice Néstor, a nosotros nos apasionan estos temas. Yo de morrillo decía que quería estudiar eso de, de las estrellas, la astro, la astro, astronomía, ¿no? Porque la astrología creo que son de los horóscopos. Sí, la astrología es de los horóscopos y Capricornio y Leo y todos ellos. Entonces, no, la astronomía ya es el, el, el estudio en sí. De las estrellas y todo eso Más no la parte de cómo se comportan Para que te vaya bien O es, elijas un color de chones a final de año Son dos cosas muy distintas <risa> Digamos que la astrología Es como El canal Ventaneando O el programa Ventaneando De la astronomía Y es lo que más vende O sea, vende perfectamente Que de repente alguien se ponga una batota Y unos anillotes y una peluca güera Y te diga Capricornio el día de hoy te va a ir bien y que no sé qué. Leo, el día de hoy tienes un alto potencial. Y si te das cuenta, los horóscopos, cuando lees o, o le pones atención, los 12, lo, bueno, ahora el Ofiuco también, los 13 signos del zodiaco tienen el mismo pronóstico para todos los días, pero dicho con palabras distintas, no con, el, no con significados distintos, con palabras distintas. Hoy a Aries le va a ir de maravilla, pero a Pisces le va a ir este ni siquiera vamos a decir la palabra le va a ir vamos a decir pisces hoy tienes un estupendo potencial de lograr todas tus metas y ahí está el horóscopo de Aries a Piscis y todos van a estar a todos les va a ir bien es algo que es muy genérico muy pero genérico dices, y de dónde sacan esa información ah es que nuestros astrónomos y sus telescopios observan las constelaciones en en de la donde, astral y que no sé qué tal o sea, obviamente todo el conocimiento ancestral que se ha guardado, se ha almacenado de generaciones y de generaciones anteriores Pues ya a los griegos o no sé quién se les ocurrió este, que juntar los puntitos de las estrellas en el espacio formaban figuras Y esta figura se parecía a tal cosa, ah perfecto y ahí tenemos a Leo y ahí tenemos a Virgo y por acá tenemos a Tauro, mira qué bonito Magitarium. Orión, entonces Orión no es porque hayamos visto los Caballeros del zodiaco recientemente. <risa> <risa> no Pero sí, o sea, vamos, la astrología es una forma de difundir esto, de... Si quieres su parte de razón tendrá, ¿eh? Su parte de razón tendrá porque muchos eh, antiguos, eh, ¿cómo le pueden decir? Observadores de la metafísica, sí teorizaban cosas a partir del de movimiento de las estrellas, ¿eh? Ahora se ha romantizado como para ver cómo nos va en la vida, ¿no? Pero creo que es una inquietud, una constante de que tiene el, el ser humano de qué le va a pasar mañana, eh, en un año o un mes. Pero eh, eso de la influencia de los cuerpos celestes puede tener parte de razón en, la, en cierta manera, ¿no? De hecho, sí hay unos cuates aquí en México, aquí en la península de Yucatán, que súper estudiaban esa onda, o sea, los mayas trazaban sus caminos... No como el tramo 5 del tren maya, los mayas <risa> trazaban su camino, sus caminos aquí, tomando como referencia los movimientos de las estrellas. Aquí hay un, unos este, lugares donde, hay, donde todavía hay vestigios, donde hay vestigios y hay caminos de los mayas. Y cuando observas que, por ejemplo, el principal camino que era el que proveía la pesca del mar, era el más grande. Y venía en una forma como de diagonal porque tomaba... El principal horario, que son las 6, 7 de la mañana cuando está amaneciendo y los peces vienen siguiendo al sol Entonces era el camino más grande y de ahí había como una rotonda, como una glorieta para ponerlo en términos de nuestros días Lo que yo me imagino que era, donde se llegaban ahí los pescadores mayas y de ahí distribuían el pescado y, había otro, y otros caminos, por ejemplo, para que el pescado llegara más fresco, por ejemplo, a, hacia las zonas ya más alejadas de la playa, esos caminos seguían el camino contrario a, a, a lo que es el trazo del sol. Sí tiene mucho que ver, o sea, sí tiene sentido que se estudien los cuerpos celestes para saber, por ejemplo, cuando ya viene esta estrellita que es la que más brilla, a partir de mañana brilla, este, va a llover. Ah, pero hoy el sol salió y duró más, ah, entonces hoy empieza la primavera. O sea, sí tiene mucho sentido esa parte. Pero la... Digo, yo soy muy escéptico de cosas como los horóscopos, la lotería, la cuarta transformación y tantas cosas. Pero sí, ya cuando observamos y vemos que matemáticamente los trazos, y todos tienen como un sentido, ¿por qué se hacían así? Ah, porque el sol viene de aquí para acá. Y en la mañana, ¿de dónde viene el otro camino? Ah, pues viene del otro lado, porque en diciembre el sol sale acá, sale del otro lado y ahora que está saliendo del eh, sentido contrario de la playa, pues los, los peces van a venir siguiendo al sol. O sea, tiene como mucha mucha forma de sustentar y de ahí llevarla al método científico y poderlo comprobar. O sea, ¿Cómo que le como llamaban? Más? La cos, go, com, cosmogonía maya, ¿no? Exacto. Mm. Sí, y, y, y la exactitud y la precisión que estos este, señores tenían es una cosa impresionante porque, al final de cuentas, todos sus vestigios que ahorita estamos viendo, pues sí son vestigios que tienen mucho sentido porque venían o paralelos a la costa y los que eran perpendiculares no eran en, en ángulos de 90 grados, sino eran en ángulos muy este, definidos en base al amanecer. Aquí, por ejemplo, Puerto Morelos y todo lo que es hacia Playa del Carmen y Tulum, los caminos que están trazados y los que se han restaurado están así. O sea, dice ¿por qué viene casi como a 30 grados del... Del, del mar, o sea, está la playa mar. y están los caminos a 30... Ah, porque venían directo de, la, de las temporadas del sol. Y, y está muy este todos esos estudios forman parte de todo esto que decimos nosotros, desde lo macro hasta lo que nos puede afectar aquí. Y sí, tiene sentido. Digo, es bonito lo de los horóscopos también echarle así <ríe> florecitas, ¿no? De que hoy, Capricornio, tienes algo de empatía o vas a tener suerte con una libra o con una leo, pues que bueno, ¿no? lo que sea que eso signifique vamos a tomarlo como, órale pues es entretenimiento, no estamos diciendo que esté mal que esté, no, simplemente no es sustentable porque si no, me no dirá, me, ¡Ah, otra vez me van a nos decir, vienen, me, vienen las, me, las me, místicas encima ¿eh? nos van a decir no, y te voy a comprobar con tu carta eh, astral, ascendente de no sé qué tanto que, ah, que te va a pasar esto y esto otro y, y aquí y allá te digo, no, creo que no vamos eh, tan allá. Habría un camino que seguir científicamente, evidentemente, en todo lo que pasa lo hay, pero pues eh, realmente los temas como místicos siempre han sido pues eh, por default descartables por, eh, por esa capacidad de, de no poder comprobarlo a ciencia cierta, lo que... Estos, est, estos eh, tipos de energía representan, ¿no? Incluso en el pasado pues ya se hablaba de, de los cometas cuando pasaban también como malos presagios. Cuando se conquistó Tenochtitlán, pasó el cometa... ¿Cuál era? ¿Halley, no? El cometa no recuerdo. Halley. Bueno, pasó un cometa que lo tomaron como señal del regreso de Quetzalcóatl, que fue confundido, al final de cuentas, que estaba el Colón con este... Y en muchos pueblos por eso se hermanaron con él, como ya mencionó Néstor en otros programas. Eh, eran minoría los españoles, pero tras ver estas eh, situaciones religiosas, rel eh, de mitos, de leyendas de los pueblos antiguos, eh, pues muchos decidieron unirse o hermanarse con estos nuevos conquistadores ¿no? que traían. Eh, palos que escupían fuego, ¿no? los, los escopetas, el, las, las dagas o las espadas también. Eh, sucedió, llámele casualidad, llámele eh, coincidencia, o llámele una sinopsis del destino que actúa de, de maneras misteriosas.